Que vamos a utilizar son los siguientes: veamos. Necesitaremos 3 huevos, usaremos pan molde en esta ocasión, 12 unidades. Usaremos medio litro de leche, 75 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar y opcionalmente coco rallado o almendra rallada. Y para darle un sabor delicioso, usaremos un poco de vainilla. Para hacer el caramelo, vamos a necesitar aproximadamente 3 cucharas de agua, 100 gramos de azúcar y algunas gotas de limón. Siguillamos la leche sin hacer que hierva. Luego, una vez pide la leche, vertimos en el recipiente con el pan. Seguidamente, empezamos a mezclar el pan con la leche tibia. Una vez que terminamos de hacer la mezcla, esperamos que se enfríe la leche. Posteriormente, hacemos derretir la mantequilla. Y ahora la leche procedemos a agregar los otros ingredientes. Posteriormente para hacer el caramelo en una sartén ponemos el, el azúcar a fuego fuerte y luego vertimos las 3 cucharadas de agua. Sin remover vamos a esperar a que el azúcar se derrita una vez que esté bien caliente. Hacemos derretir el azúcar hasta que quede dorada. Echamos el limón. retiramos el fuego y movemos y nos quedamos todo bien una vez que el caramelo está derretido vamos a verter en el molde donde vamos a hacer nuestro delicioso postre. vamos a tratar de que sea una distribución uniforme en todo el molde antes que se enfríe Posteriormente, Vaciamos toda la mezcla que hicimos en nuestro molde. Miren que se va a acomodar de forma uniforme en todo el mundo. Antes de meter al horno nuestro postre, vamos a preparar un recipiente más grande con agua. Y nuestro molde de postre, vamos a ponerlo en baño amarillo. Una vez calentado el horno, procedemos a insertar nuestro molde el horno debe estar calentado a 160 grados y vamos a hacer un horneado por 45 minutos ya es hora mi pastel debe estar listo voy cuando sacamos el pastel del horno vamos a dejar que se intentaremos hacer el desmoble cuidado pero de forma rápida el momento de probar el lindo postre el momento más esperado el momento más importante es hora de probar muchas gracias no. Yo olvido yo perdono lo bueno que me quedo con la mejor parte. Bye, bye. Muchas gracias por ver nuestro tutorial. Espero que lo realicen en sus casas y se deleiten con este increíble postre. Hasta pronto. El postre estaba muy bueno. Si te gustó nuestro video, danos me gusta.